Okay. Okay, buenas tardes a todos. Eh, quiero presentarles en esta oportunidad al profesor Josué Miranda Fernández. Él es magíster en física aplicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de teoría y laboratorio de física en la UPC desde el 2014 y en la Universidad Católica desde el 2011. Josué es magíster en física aplicada por la Universidad Católica. Él, el día de hoy, nos va a dictar un taller que es la implementación de simuladores de laboratorios virtuales para la física. Eh, bienvenido, Josué. Solamente agregar que al finalizar eh, la exposición de Josué, justo antes de la rueda de, pre de preguntas, yo les voy a eh, activar una pequeña encuesta para que ustedes eh, la respondan, por favor, aquellos que son de la UPC, es importante que lo hagan para reconocer sus horas de capacitación. Bueno, ahora sí, bienvenido, Josué, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Isabel, gracias por la, por, por la presentación. A ver, este, voy a compartir pantalla. Agradeceré y me confirmen si... ¿Sí si se ve lo que estoy compartiendo? Sí se ve, José. Adelante. Genial, gracias. Bien, este... Buenas tardes con todos. El día de ayer este, se les envió un correo eh, solicitando que instalen un programa, un software que vamos a usar el día de hoy, este Godot Engine, para poder este, realizar esta implementación. ¿no? Bueno, ya en... En charlas anteriores hemos tenido pues este ponencias muy, muy interesantes acerca de, de Mobile learning por ejemplo hace poco no eh, antes del receso eh, por amado vázquez este indicando no eh, o mostrando él pues las diferentes herramientas que existen para poder este trabajar eh, en, en distancia sobre todo de forma virtual eh, usando el celular como herramienta ¿No? En esta ocasión, bueno, espero que no se la hayan perdido, ha estado muy buena, igual, este, va a estar grabado, va a haber un, este, un espacio donde ustedes posteriormente podrán revisarlo. Bueno, yo lo que les traigo acá en esta ocasión es algo, este, relacionado a mi experiencia, ¿no? Todos, este, pasamos el 2021-1, eh, en un inicio de ciclo, pues, este, comenzó eh, la pandemia, entonces, pues, tuvimos que, tuvimos que estar en cuarentena, tuvimos que guardarnos, tuvimos que bueno, hacer las clases de forma eh, virtuales ¿no? Entonces, eh, el gran problema que, que hubo eh, con los laboratorios, por ejemplo, es que los estudiantes no tenían la, eh, la interacción con los dispositivos que se usan en, en laboratorio, con los equipos, con los sensores con los arreglos experimentales. Entonces, el 2021-1, en la mayoría de las instituciones, sobre todo en las que yo eh, trabajo, eh, se compartieron datos, ¿no? Se compartieron algunos videos para laboratorios, se compartían datos con los estudiantes. Entonces, de ese modo ellos, pues, este, podían procesar estos datos en, en Excel o en algún programa, ¿no? De, de procesamiento de datos. Pero digamos que los estudiantes perdían esto que era tan eh, rico, ¿no? De, de poder este, meter la mano, tocar los sensores o ver un arreglo experimental en los laboratorios cuando, cuando estaban, ¿no? Entonces, eh, el 2021-2, dada esta situación, bueno, el 2021-1, pues nos sorprendió, 2021, perdón, nos sorprendió a todos, ¿no? Entonces, pues todos, este, en todas las instituciones... Eh, al parecer, eh, trataron de, de suplir esta, esta situación ¿no? compartiendo datos. Para el 2022, entonces, dada esta situación, empecé eh, eh, a crear algunas eh, simulaciones. ¿no? Entonces, bueno, yo dicto laboratorio, acá en UPC también en la Universidad Católica, y bueno la intención fue pues este buscar que los alumnos tengan más cercanía con los arreglos experimentales del lugar donde trabajamos entonces este bueno se me ocurrió pues hacer laboratorios en o simuladores de laboratorios perdón en este software no Godot Engine entonces vamos a explicar un poco ahora cómo es la filosofía de trabajo de este software eh, y vamos a desarrollar hoy un laboratorio básico. Este, la idea pues es que podamos nosotros terminar esta sesión, ver ¿no? las herramientas que pueden eh, puede realizarse con este programa, con este software que es hecho para, creado para videojuegos. ¿Ya? Entonces, a ver, bueno, la motivación fue fortalecer la experiencia, enseñanza, aprendizaje y promover la interacción de los estudiantes con arreglos experimentales de laboratorio de física en entornos virtuales, y a partir de estos poder obtener datos experimentales, variando ellos, ¿no? Algunos parámetros, por ejemplo, ángulos este, de, de rampas, de planos inclinados, o variando, por ejemplo, masas, ¿no? Obviamente son virtuales, entonces ellos tienen en una interfaz unos botones, ¿no? Con los que ellos pueden variar estos parámetros. Entonces, ellos pueden ver cómo varían otros parámetros físicos, cambiando, ¿no?, unas variables. Entonces, eh, ya no es solo que se les da los datos y ellos los procesan, sino que ellos ahora tienen esta interacción. Entonces, bueno, el primer laboratorio, por ejemplo, que realicé, eh, para laboratorio de física, fue un laboratorio eh, de medida, un Bernier, este es el caso de un Bernier analógico, ¿no? donde el estudiante puede medir, pues acá, el diámetro y altura, ¿no? Por ejemplo, acá... Hay botones que él puede seleccionar que quiere medir. Este, luego desarrollé también un simulador de cinemática y dinámica. Ok, bueno, por ejemplo, acá como les mencionaba, ¿no? Entonces el estudiante ya puede variar masas. Por ejemplo, acá hay unas leyendas, M mayúscula, M minúscula, ¿no? De un carrito unido a una cuerda, ¿no? Eh, la cual pasa por una polea y bueno, va al otro extremo de la cuerda, una masita, un portamasa, ¿no? De masa M-. Entonces acá se explica en la leyenda, ¿no? Las masas. De hecho, este eh, simulador este, está pensado en que este objeto, ¿no? Se eh, deslice hacia arriba del plano inclinado, y variando algunos valores que tenemos acá, ¿no? De masa, incluso del ángulo o del coeficiente de rozamiento cinético... Ellos pueden obtener, por ejemplo, gráficas de posición-tiempo, donde, bueno, en laboratorio o en las guías de laboratorio se les explica, ¿no?, estas eh, posiciones respecto al sensor de movimiento. Bueno, entonces, ya con, esta, eh, con este simulador, por ejemplo, ellos variaban datos y obtenían, eh, por ejemplo, a partir de este ajuste cuadrático, ¿no?, eh, la mitad de la aceleración aquí, la velocidad inicial, la posición inicial... ¿No? Entonces, podían tener ya datos eh, interaccionando ya, ¿no? De, de forma virtual con este simulador. Por acá hay uno de colisiones, ¿no? Este, luego, por ejemplo, también algo que, que se vio eh, y se hizo muy evidente en 2021, fue que también este, hubo casos de plagio. en Bueno, en, en los dos instituciones donde laboró, o sea, se vio casos donde estudiantes, pues, como los datos eran muy comunes, se repetían de un horario a otro, entonces ya se habían pasado la voz a algunos de ellos, entonces, pues, ya tenían incluso informes ya resueltos. Este, nos dimos cuenta porque, pues, eh, algunos profesores no dictan en un solo horario, dictan en dos horarios, tres horarios, y se dieron cuenta, pues, ahí que habían informes que ya habían revisado, ¿no? Que habían llegado a los mismos resultados y todo. Entonces, este, eh, por ello fue que, por ejemplo, que en este simulador se agregó, ¿no? Eh, una opción para que cada horario y cada grupo tenga datos diferentes. Eso es posible hacer, ¿no? En un lenguaje de programación. Entonces acá se hizo esto. Bueno, igualmente acá se dan unas condiciones iniciales, ¿no? Esto colisiona con esta pared y bueno, luego regresa. Eh, y bueno, se obtienen algunas gráficas a partir de las cuales se puede calcular, por ejemplo, impulso, variación de la cantidad de movimiento. Bueno, este es un laboratorio de, de torques, de palancas, ¿no? Se mantiene en equilibrio la barra, entonces por acá hay un sensor de fuerza. De hecho, bueno, acá como se puede ver en el simulador, ¿no? Este, hay unos botones, hay una interfaz que los estudiantes pueden ir variando y acá pueden ir ellos... Eh, obtener valores y distancias, ¿no? Entonces ellos ya no solo tienen ahora los datos en una tabla, les dicen para tales valores de fuerza hay tales valores de distancia, sino que ahora ellos interaccionando y moviendo, acercando al eje o alejándolo al eje, pueden darse cuenta de ello. Bueno, por acá también eh, realicé un laboratorio de elasticidad. Eh, en este caso ahora, por ejemplo, le agregué una tabla ¿no? donde, por ejemplo ellos puedan grabar sus datos para diferentes valores de masa aquí, y eh, la posición que se da aquí es respecto al sensor de movimiento, ¿no? Entonces, posición versus fuerza, y hacen un gráfico para calcular, por ejemplo, la constante de rigidez. Bueno, este es uno de, de Arquímedes, ¿no? Este, acá este se mide peso aparente, este mide el empuje... Eh, de hecho, en la guía de laboratorio que ellos tienen, pues eh, se les menciona que este sensor de fuerza es calibrado o ajustado a cero, ¿no? Cuando tiene solamente el peso o, o la masa del vaso con agua, ¿no? Y después, cuando este se va eh, sumergiendo, entonces va cambiando el peso aparente y bueno, va cambiando el empuje. Entonces ellos también obtienen valores ahí, ¿no? De, de forma virtual. Pero ya, pues, este... Interaccionando y no solo teniendo <coughs> perdón, datos este en datos simplemente, ¿no? Sino que ellos eh, ya tienen sus, sus datos, eh, bueno, interaccionando con el simulador. Bien, entonces, bueno, como les decía, esta, eh, este taller es práctico, ¿no? Nosotros vamos a hacer hoy un simulador. Entonces. Bueno, yo les he mostrado algunos de los simuladores que he trabajado, este, quizás para que no quede solamente en imágenes, ¿no? Más o menos... Ahora vamos a mostrar uno que estaba... que todavía está... Voy a compartirles pantalla aquí uno. A ver... Este, agradeceré, me confirmen si se puede ver, es un simulador, dice eh, más movimiento armónico simple. Eh, bueno, acá por ejemplo al inicio, si ¿sí se puede ver. Sí se ve, Josué. Ah, gracias, gracias. Isra. Bien, entonces acá, por ejemplo, ¿no? Este, se puede cambiar el horario y el número de grupo del estudiante, ¿no? Entonces, cada horario y cada grupo va a tener datos diferentes de ese modo. Entonces, internamente, ya vamos a ver en un momento, ¿no? Uno eh, hace un código para que cada grupo y cada horario tenga, pues, diferente coeficiente eh, de elasticidad de este resorte, ¿no? Entonces, el estudiante inicia según su horario, según su grupo, ¿no? Y, por ejemplo, acá varía la masa. Por ejemplo, ¿no? este Selecciona ahí, presiona el botón masa y puede variar la masa. Entonces, variando la masa, ¿no? Vemos, pues, que en principio el resorte este, se va estirando más, ¿no? Eh, también vemos, un por ejemplo, acá un efecto, ¿no? De de que la masa pues va incrementando su tamaño ¿no? entonces y por acá tenemos por ejemplo eh, la posición respecto al sensor de movimiento ¿no? la velocidad cero ¿por qué? porque bueno son eh, sistemas o como se hacen en el laboratorio ¿no? cuasi estático uno lo estira y con la mano ayuda ¿no? a que esto esté en reposo y desde el reposo recién uno este perturba a ese sistema masa resorte ¿no? entonces este, vamos por ejemplo acá a darle una amplitud eh, por ejemplo 28 milímetros ¿no? hacia arriba y vamos a reproducir esto ¿no? entonces eh, reproduciendo esto por ejemplo lo que tenemos acá no es un movimiento armónico simple obviamente despreciando pues efecto de rozamiento del aire ¿no? la amortiguación del aire. Entonces, pues tenemos este gráfico eh, sinusoidal y podemos, a partir del ajuste, obtener parámetros, ¿no? Por ejemplo, la amplitud, 28 milímetros que se configuró, este es este, la frecuencia angular, ¿no? A partir de esta frecuencia angular, por ejemplo, ellos podrían obtener el periodo, ¿no? Y este de acá es el desplazamiento inicial, ¿no? Respecto, porque se está midiendo respecto al sensor de movimiento. ¿ya? Entonces, la posición de equilibrio sería esto de acá. Entonces... Bueno, dependiendo de, del objetivo del laboratorio, por ejemplo, hay este, laboratorios donde se mide la constante de rigidez del resorte. Entonces, a partir del omega, aquí, no, se puede obtener esa, esa constante de rigidez del resorte. Entonces, se hacen dos experiencias, tres experiencias, dependiendo del caso, y se puede... no. Entonces, cambiamos otra vez la masa, y bueno, podríamos volver a hacer para... Ahora para una para un caso donde se ha, se ha estirado el resorte al inicio, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo. Reproducimos otra vez. Bueno, ajuste sinusoidal, otra vez tenemos un omega, ¿no? A partir de este omega yo puedo obtener otra vez la constante de rigidez, porque pues la masa la tengo aquí, ¿no? Eh, no depende de la amplitud, depende específicamente de la masa y la constante de rigidez. Bueno, entonces este simulador que todavía está en, en elaboración, es, eh, no lo mostré porque pues, todavía eh, pienso agregarle, ¿no? Eh, acá por ejemplo, factores de amortiguamiento para también obtener eh, acá un, una oscilación amortiguada, ¿no? Eh, un dumping ahí, entonces, eh, bueno, todavía está, está trabajando, estoy trabajando este laboratorio. Bueno, vamos a desarrollar hoy un laboratorio, entonces este, voy a compartirles eh, una carpeta donde tengo unas imágenes, eh, me gustaría saber si se han podido descargar también el, el Godot Engine. Si no, pues voy a tener que estar exponiendo toda la sesión. Y la idea es pues que, que, que ustedes practiquen y puedan hacerlo. no eh, Al menos de donde yo vengo, un taller es eso. Nosotros trabajamos hasta llegar a algún resultado. ¿no? A ver, este... Compartir el enlace por. Puedo aprovechar por que somos este pocos para permitir que todos abran su micrófono de ser necesario, ¿te parece, Josué? No sé. Sí, genial. Sí, veo genial. que quieres este que participe. Sí, sí. Ok, claro que ya sí. todos tienen la posibilidad de abrir su micrófono. Genial, gracias, Isabel. Ya, yeah, este, claro que sí. Ya, yeah, a ver, estoy copiando un enlace Drive en el chat para poder este... Ah, me hablaron por privado, disculpen. Ya, yeah, ahora sí, para todos un enlace Drive donde pueden descargar este, unas imágenes, incluso hay parte de un código que vamos a usar hoy, vamos a explicarles este cómo poder elaborar el simulador que, que, bueno, había planificado para desarrollar el día de hoy. A ver, ¿puedes enviar el link del simulador? Ah, sí, claro, lo tengo también en la web, podría enviarles. Este, a ver, yo este, había pedido por correo. Eh, Gabriela, me parece, nos apoyó con ese correo, pidiendo que ustedes ingresen a esta web, ¿no? Godot en eh, en la sección de descargas, y puedan descargar acá la versión estándar. Dependiendo, ¿no? De su, de su este, computador, ¿no? Uno de 32 bit o de 64 bits. Este, bueno, adicionalmente, si alguien... Este, ya lo tiene descargado, podría ir, ¿no?, en segundo plano, ir descargando este de acá, para poder este, hacerlo público y a, a la web, ¿no?, eh, o bueno, tener al menos los archivos para poder publicarlos a la web, porque va a depender mucho, pues, del, del sistema, ¿no?, eh, de aula virtual que ustedes este, trabajan. Ok. Bien. Entonces, ¿qué es lo que eh, tengo pensado hacer hoy? Bueno, en principio es bastante ¿no? conocido en laboratorio, por ejemplo, solemos usar planos inclinados, tenemos un carrito que se desplaza por el plano inclinado, un sensor, por ejemplo, acá de movimiento. No, Entonces... Eh, puede uno, a partir de esta experiencia, hacer este, cinemática, puede medir la aceleración del carrito, ¿no? Eh, podría obtener una gráfica también, posición-tiempo, ¿no? Una, una cuadrática sería en este caso, ¿ya? Eh, entonces, bueno, sin entrar mucho en detalle acá, ¿no? Del diagrama de cuerpo libre, del análisis dinámico acá, la aceleración... Tendría esta forma, ¿no? Se calcularía de esta forma. G seno de alfa, la aceleración de la gravedad. Ojo, esto es módulo. G seno de alfa menos un subsel, el coeficiente de rozamiento cinético, por G coseno de alfa. Ahora, para no hacernos muchas bolas, vamos a considerar en esta, en esta situación superficies lisas. Entonces, considerando superficies lisas y despreciando efectos de rodadura, entonces tendríamos pues que el módulo de la aceleración sería G seno de alfa. ¿Qué condiciones más vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, vamos a considerar que desde la posición inicial, ¿no? que se deja caer el carrito respecto al sensor de movimiento, es 20 centímetros. Normalmente estos sensores, por ejemplo, miden a partir de 15 centímetros, ¿no? Bien, eso es lo que asegura el fabricante. Por ejemplo, uno de ellos, PASCO, ¿no? En su data sheet ellos indican, ¿no? De 15 centímetros... Eh, mayor a 15 centímetros, eso, eso funciona bien. Entonces acá pues estoy dando una condición inicial de 20 centímetros. Y una posición final que le podemos dar una condición de parada, ¿no? De 90 centímetros. Ahora, el, el hecho pues es que esto es virtual, ¿no? Entonces uno tiene que aquí jugar un poco con, con cómo programa esto. ¿Ya? ¿Cómo, ¿Cómo le da, cómo hallamos las ecuaciones? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, G seno de alfa. Pues podríamos reemplazar, ¿no? Dependiendo de, de cómo trabaje también tu centro de, de trabajo, ¿no? La institución donde trabajas. Hay quienes, por ejemplo, usan la, la aceleración de la gravedad según el CIRS, 9,81. Hay quienes simplemente dicen 9,8, ¿no? Y bueno, si es colegio, por ejemplo, dicen 10 o redondean, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo a qué, eh, qué valor consideren en la aceleración de la gravedad, ¿no? Cuál es el estándar en tu institución, en tu centro de trabajo, pues ahí considerar ese, este, ese valor, ¿ya? Entonces, eh, sí, también, por ejemplo, acá, ¿no? Eh, es muy común que en Perú nosotros trabajemos con coma, ¿ya? Pero el software que vamos a usar no, no conoce la coma como separador decimal. Entonces, bueno, voy a considerarlo todo con punto es algo que también solemos, por ejemplo, decirle mucho a nuestros estudiantes, ¿no? Este, cuando usamos, pues, este Excel o cuando usamos una calculadora, pues, estas vienen con punto, pero en los informes ellos debemos usar coma, ¿no? Entonces, similar, pues, el software este, eh, en los simuladores van a dar resultados con punto, ¿ya? Como separador decimal. Bueno, entonces, lo que podríamos hacer acá es variar el ángulo. ¿no? un ángulo alfa mayor que cero, podríamos variar. Vamos a ver a lo que, a, hasta dónde llegamos. Pues, ¿no? eh, lo importante del laboratorio acá es que pues, ustedes puedan desarrollar algo el día de hoy. Aunque hagan que el carrito se mueva, o que podamos hacer ¿no? eh, una cinemática aquí, eh, se, sería un buen logro el día de hoy. ¿Por qué? Porque, pues, eh, si, bueno, al menos... Quizás supongo mal, pero si han estado interesados en, esta, en este taller, es porque seguro son del área ¿no? de ingeniería, de matemática o de física también. Entonces, pues, este, de algún modo, y espero a ver, me, me lo hagan saber, para también medir este, eh, cómo, cómo avanzo en el taller. ¿no? Este, quizás ya están un poco familiarizados con lenguajes de programación también. ¿Ya? Entonces, eh, cualquier cosa, igual por chat, por chat privado, me lo pueden hacer saber para poder este, estar al tanto. ¿Ya? Entonces, al final del taller, ustedes van a estar en la capacidad de desarrollar simuladores básicos de física y poder publicarlos en el aula. Bueno, entonces, el software que vamos a usar es Godot. Eh, les mostré hace un momento la página web. ¿No? Este es un software libre, tiene licencia del MIT. Y bueno, pueden ustedes descargarlo desde la web, ¿no? Desde la web oficial, rodotengim.org. Ok, entonces, ¿cómo ingresamos a hacer un nuevo proyecto? ¿Cómo, cómo iniciamos COD? Entonces, eh, a ver. Agradecería, por favor, tengo entendido que el audio lo tienen ya habilitado, si ¿Sí me pueden decir si ya este, accedieron al drive con las imágenes que vamos a trabajar hoy o por chat, por último Sí, ya accedí Gracias, gracias Miguel Bien, entonces, gracias Oscar, también Oscar. A ver, entonces vamos a... En, en esa carpeta que les he compartido también, señores, encontrarán ustedes la diapositiva. ¿Ya? Eh, que, bueno, la que estoy exponiendo. Si por ahí en alguna parte, este, digamos, nos perdemos, ¿no? Puede, puede pasar. Entonces en la diapositiva también pueden ahí guiarse. Igual, pueden hacer la consulta en cualquier momento, ¿ya? Voy a compartir toda mi pantalla para poder este, mostrar acá. Ingresamos a Godot. Tiene esta, ¿no? este, este icono Entonces, bueno... Empieza este a cargar y, bueno, se abre acá, pues, ¿no? Eh, el administrador de proyectos. Si, bueno, ustedes recién han instalado Godot por primera vez, pues no van a tener todavía una lista, va a estar vacía. Entonces, lo importante acá es ir a nuevo proyecto. Vamos a nuevo proyecto y acá nos dice nuevo proyecto de juego. Sí, ¿por qué? Porque Godot es un software para, eh, pensado específicamente para juegos es este un programa en el cual se puede hacer juegos en 2D y en 3D entonces este nosotros vamos a hacer pues vamos a trabajar en 2D ya entonces importante acá por ejemplo lo siguiente eh, pensando siempre en el estudiante no es posible que pues algunos no tengan este una supercomputadora no eh, que tengan pues unas computadoras un poco antiguas entonces por ejemplo, vamos a abrir, o vamos a seleccionar nosotros acá esta opción. ¿Ya? Como vamos a trabajar en 2D, si bien es cierto, acá dice baja calidad visual, bueno, en 2D, pues, no hay problema. Si, si, si se hiciera algo en 3D, ahí sí, necesariamente tiene que ser ¿no? OpenGL3. ¿Ya? Acá vamos a seleccionar 2.0. Bueno, sugerencia, ¿no? Pongan acá una carpeta, o escojan una carpeta, donde puedan ustedes, pues, este, ubicar rápidamente su proyecto. Pueden acá, por ejemplo, seleccionar la ubicación, lo voy a poner en D. Por ejemplo, acá ya tengo, ya había estado eh, trabajando algo ayer, que les he compartido ahora, ¿ya? ¿no? Para que puedan ustedes, este, realizarlo. Bueno, vamos a crear otro por acá. y eh, 2021. A ver, buscamos dónde está aquí 2021. No perdí la carpeta. La carpeta. Ok, entonces creamos acá la carpeta y seleccionamos esta carpeta acá. Entonces, ahora, ¿dónde estoy? Estoy en mi unidad D, en la carpeta FIE 2021, OpenGL 2.0. Entonces, ahí voy a crear y editar mi simulador. Bien, entonces, este es el, el, este, el entorno del programa, ¿no? Por acá tenemos eh, una parte que dice escenas, por acá este es el espacio de trabajo... ¿Ya? Por acá tenemos un inspector y una sección que dice nodos. Y por acá hay un sistema de archivos. Es decir, todos los eh, archivos que yo trabaje hoy, los debo ubicar acá. Entonces, hagamos lo siguiente. Les he compartido en Drive unas eh, imágenes. ¿no? Todas las imágenes, por favor, copienlas y péguenlas en la carpeta este, que han creado. En mi caso, de FIE 2021. Aquí voy a pegar esas imágenes, ¿no? Eh, y les he compartido, ¿ya? Entonces, a ver. El tarrito, el icono y el reel, ¿no? Son tres imágenes. Esas tres imágenes, ¿ya? Bueno, lo otro es diapositivas. Eso no... A ver, ahí está. El destino ya tiene uno que dice icono.png. Sí, voy a reemplazarlo. Ya está. Actualizar. Bueno, por defecto Godot crea un icono, ¿no? Con la forma, pues, del... del icono cuando uno abre el programa. ¿Ya? Entonces, este, yo, por ejemplo, acá he creado un archivo de icono. ¿No? Con las con alguno de los equipos de laboratorio que, que solemos usar. Bueno, por acá un riel y el carrito. Ahora, eh, estas imágenes, por ejemplo, las pueden ustedes también eh, desarrollar en, en algún software, ¿no? Puede ser, pues, en sí, Orel o en algún software este, libre, ¿ya? Eh, de hecho, estas imágenes también las he creado yo, esto es un... O sea, es de todo un trabajo, ¿no? Acá hay una parte que es de diseño gráfico, hay también una parte que es la programación misma del, del juego en sí, o sea, del simulador, ¿ya? Bueno, vamos entonces, ahora sí, a Godot Engine otra vez. Un ratito, los archivos. Una pregunta. Sí. Eh, las imágenes, usted dice que podamos, este, trabajarlas en Corel. ¿Tienen que tener movimiento, necesariamente? En GIF. Ah, ya. las imágenes, bueno, son como podrás ver, este, en formato PNG, son, no tienen movimiento pero les vamos a dar movimiento ahora en el software, en el sí, código. Sí. Ah, sí. Ok, gracias. Uh -huh. Ya, entonces, a ver, compartiendo, creo que no. Ya, entonces, una vez que hemos copiado las imágenes en la carpeta, vemos, por ejemplo, acá, ¿no? Ya se agregaron las imágenes, Riel, el carrito, eicon.png. Ya, se actualizó, porque acabamos de colocar las imágenes en esa carpeta del proyecto. Bueno, entonces esas imágenes las vamos a llamar en su momento para poder realizar el, el simulador. ¿ya? Entonces, acá por ejemplo, ¿no? este, hay unas opciones que dice 2D, 3D, el script, que es donde vamos a hacer el código, ¿ya? y acá hay unas este, librerías que podemos descargar. Por ejemplo, eh, en esta parte, eh, la, lo bonito que tiene Godot, Contacto, no le estoy haciendo publicidad el software libre no me pagan es que uno por ejemplo puede eh, descargar librerías de Python ¿no? ahora que es muy este, difundido trabajar en Python ¿no? y puede uno, puedes usar el script de Python y también trabajar con esto, uno puede por ejemplo eh, bueno no soy especialista por si acaso en Godot, aclaro yo este, usé Godot por necesidad para poder mejorar este, las experiencias de aprendizaje de, de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, en este caso, eh, lo que he visto que se hace con, con Godot y Python, es que se pueden conectar, por ejemplo, Arduinos, ¿no? y se pueden hacer sensores. Entonces, conectas Godot con Python y Arduino, y bueno, entonces se hacen algunas cosas bien interesantes. Eh, bueno, entonces, hay librerías... Como ven, por acá de Python. Entonces, vamos a ir a 2D, vamos a trabajar en la sección 2D, ¿ya? 2D aquí, clic en esta parte. Y vamos a ir a escena. Entonces, cada eh, parte que ustedes veían, ¿no? En el, en el simulador de movimiento armónico simple, la masita, el resorte, este, el gráfico, todas estas partes son escenas. Cada escena está eh, trabajada por separado. Entonces, por ejemplo, si aquí en escenas nosotros hacemos clic en este botoncito más, le vamos a agregar un nodo hijo. ¿ya? Vamos a añadir un nodo hijo acá. Entonces, vamos a agregar, por ejemplo, aquí área 2D. ¿ya? Vamos a escribir en esta parte área, pongámosle área 2D. Un área como tal, ¿no? Bueno, es un plano, ya es un zona espacial, que si ustedes se dan cuenta, ahí en esta parte se aparece un símbolo, ¿no? Un triangular amarillo de admiración, siempre como una alerta, ¿no? Dice, este nodo no tiene una forma definida, no es un espacio simplemente. Por lo tanto, no puede colisionar o interactuar con otros objetos. Por ejemplo, cuando hacemos colisiones, no basta con poner área, hay que indicar, ¿no? Eh, o, o generar un... Eh, una forma de colisión acá ¿ya? considere agregarle un nodo tipo de colisión esto depende siempre de la experiencia ya nosotros no vamos a generar acá una forma de colisión bueno por ahora no este, entonces lo vamos a dejar ahí no se asusten por este simbolito ya en este espacio de área 2d le voy a agregar acá incluso al costado área 2d guión y le voy a poner carrito Acá voy a agregar el carrito. Entonces, ¿cómo hago eso? Selecciono este, ¿no? Le hago clic más. Y voy a agregarle el carrito. El carrito es una imagen. Entonces, esta imagen la voy a agregar en un sprite. Y vimos ahí. Sí, como la, la bebida. Estoy haciendo publicidad de charles acá. ¿Ya? entonces ahí, sprite. Ya. A ver, todos, hasta ahí, me avisan, por favor. Una vez que, que hagan esto ¿no? eh, Este sprite, por ejemplo, es un nodo hijo, se dice De este otro nodo que es un área ¿ya? Incluso esta escena Todo esto es una escena ahorita ¿ya? Eh, Puede ser un nodo hijo de otra escena principal Vamos a ver en un momento Bueno, y vamos a guardar esto Vamos a poner acá escenas. Guardar escenas como. Y bueno, miren, por defecto se queda el nombre, ¿no? Área 2D Carrito. TSN es el, la extensión de la escena, ¿ya? En Godot. Guardar. Ya está. Bueno, entonces a este spray incluso también le voy a poner el spray Carrito. ¿Qué redundas, Josué, me dirá alguno? Bueno. Como les decía hace un momento, ¿no? En, en el simulador que les mostré del movimiento armónico simple, eh, cada imagen era una escena, el resorte se estiraba, la masa aumentaba su tamaño, entonces tienen efectos diferentes cada una de ellas. El gráfico, ¿no? Eh, también es otra escena, entonces es mejor especificar, ¿no? A qué corresponde cada área, cada, área de, cada sprite que agreguemos, porque después cuando, por ejemplo, hagamos un código y tengamos que llamar, vamos a, a tener ese problema, ¿no? área 2D le llamaste también al, a la escena del carrito y también le llamaste a la escena del, del riel, por ejemplo, que vamos a usar ahora. Entonces, no es, no es este muy cómodo trabajar de ese modo. Bueno, al spray carrito, voy a ir por acá. Textura, vacío, dice. Voy a... Des, eh, desplazar esto, ¿ya? Y voy al final que dice cargar. Cargo esto y voy a escoger aquí el carrito. Ya está, listo. Carrito escogido, escena completa. Escenas, guardar escena y no hago más aquí. Me voy ahora otra vez y creo una nueva escena. <coughs> nueva escena. Ya está. En esta nueva escena otra vez, miren, se ponen como pestañitas, ¿No? En esta nueva escena voy a agregar ahora el riel. Entonces acá, clic, y voy otra vez a área 2D. Como área 2D ya la usé hace un momento, miren, aparece aquí ya no en esta sección recientes. Entonces, crear, ya está. Área 2D, pero este va a ser del riel. Área 2D riel. Listo. Una vez, le agrego su nodo hijo a esto. Para eso le selecciono. A ver, miren, ¿qué pasa si yo no selecciono esto? Yo doy aquí y le pongo Sprite, por ejemplo. Bueno, se pone por defecto, ¿no? Como un nodo hijo de este, de este nodo principal, digamos, que es el área 2D. Si yo agrego otra vez, miren, acá, sin seleccionar, otra vez uno más, supongamos otro Sprite, ¿ya? Entonces acá tengo otro Sprite 2, tengo dos nodos hijos de este, de este área 2D riego. Pero si yo selecciono, por ejemplo, Sprite 2 y a este, ¿No? Le hago clic en esta parte y vamos a agregarle a ver un label ahora, ¿no? Vieron, por ejemplo, hace un momento que había una letra M en un simulador, ¿no? M mayúscula, M minúscula para hacer referencias a las masas. Ese es un label. Entonces, si yo pongo acá label, entonces, miren, este, ¿no? Es un nodo hijo del Sprites ¿Ya? Entonces, bueno, son formas de, de poner, ¿no? Eh, nodos o de poner nodos hijos a, a otros nodos. ¿eh? Voy a eliminar esto, no lo necesito. Y este también, solamente me voy a quedar con este spray. Y este le voy a llamar spray del riel. Listo. Entonces, ¿qué hago con este spray riel? Otra vez, voy a textura, despliego acá, cargar y me voy en esta parte que dice riel. Listo. Ya está. Miren, tengo entonces... Voy a guardar esta escena como... Y mira, área 2 de, de Ariel por defecto. ¿No? El nombre que le hemos dado. Guardamos. Listo. Vamos a crear ahora nuestra escena principal. ¿Tantas escenas, Josué? Bueno, los... Por ejemplo, acá vamos a tener tres escenas solamente. El... el del movimiento armónico simple que les mostré tiene como nueve escenas. ¿Ya? Pero no son, este, esto más bien ayuda a hacer más fácil el, el desarrollo del simulador, ¿no? como se crea, ¿no? entonces acá voy a crear otra vez un área 2D y voy a llamarle a este área 2D como es el principal voy a llamarle pues main principal no. ok, entonces aquí voy a guardar esta escena como área 2D principal, ya está, bien Ahora, si tú te das cuenta, esta es mi área 2D principal. Esta es la que yo voy a ejecutar. ¿Cómo ejecuto? Bueno, voy a reproducir acá. Ya, este, esta zona acá es para reproducirlos en las diferentes este, eh, formas que da el bot, No, Voy a presionar aquí, este botón, que me dice, no se ha definido ninguna escena principal. Bueno, la voy a definir ahora. Me pide seleccionar cuál es mi escena principal. A este le he llamado principal esa va a ser mi escena principal, abrir. Ya está. Cuando yo ejecuto, no se ve ni el carrito ni el río No se ve nada. Josué nos está aceptando. No, no, no, no. Lo que pasa es que vamos ahora a llamar a las otras escenas para que sean parte de esta escena principal. Aún no las he instanciado, se llama eso. ¿Cómo hago eso? Con esta cadenita que ves acá. ¿No? Ojo, toda la información que estoy dando ahorita, por si acaso, también está en la diapositiva que les he compartido ya en el drive. ¿Ok? Este, a ver, hacemos clic aquí y voy a llamar al carrito. Carrito, ya está, ¿ven? Ahora es parte de la principal y miren, ya apareció aquí en la pantallita. Y voy a llamar también al riel. Riel, ven aquí. Ya está. Pero esto se ve amontonado, no se ve nada como en la diapositiva que nos mostraste. Bueno. Hay formas de hacerlo, ¿ya? Hay formas de poder hacer esto. Voy a eh, mostrarles las dos formas. Eh, la otra forma la voy a compartir eh, rápidamente, nos vamos a tomar un poquito más de tiempo en esta parte que es más sencilla, pero la otra parte sí les voy a compartir directamente el código, ¿ok? Miren, por ejemplo, en esta parte de área 2 de Riel, si yo selecciono estas, estas escenas, ¿no? Vamos a ver por acá en el inspector algunas propiedades de estas escenas. Por ejemplo, del carrito. ¿no? Tenemos por acá eh, de, diferentes eh, propiedades. Eh, vamos directamente acá eh, a la que dice transform. Acá, por ejemplo, yo puedo indicar su posición. Ya vamos, primero juguemos con esto. 50. Como se dan cuenta, se movió, José, pero muy poquito. Ya, vamos a moverlo más. 600. Ahí está. Ahora en el eje Y, ya. La, el Godot, así como muchos lenguajes de programación, para objetos al menos, orientados a objetos, tienen este, una filosofía, ¿no? En el, bueno, no sé si se le llama filosofía, una propiedad. En el eje X, bueno, positivo para la derecha, y el eje Y es hacia abajo. ¿ya? Entonces, si yo por ejemplo acá le digo, este, 200... En vez de esperar que este suba, ¿no? Como en el plano cartesiano en matemática. Al contrario, este va a bajar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el eje Y está definido pues hacia abajo. Positivo hacia abajo. ¿Ya? Entonces, bueno, si yo le doy menos 200. Para quitar la duda. Ahí está, hacia arriba. ¿Ven? Es contrario a... A lo que estaríamos normalmente acostumbrados. Bueno, entonces yo le puedo dar así. Como se pueden dar cuenta. Lo puedo mover... Este, José, pero está muy grande, miren. Si ustedes se dan cuenta acá, hay una línea azul, un rectángulo azul, que me indica mi área de trabajo. Esta de acá yo la puedo modificar. Puedo ir a proyecto, puedo ir a ajustes del proyecto, y en esta parte de ajustes del proyecto, este, buscar la opción Windows. Lo ven... Hace, hace unos meses que no lo uso. Ya, este, bueno, y acá podemos ver este, el ancho, el alto, ¿no? Entonces podemos variar esto. Y por ejemplo, mira, si nosotros variamos, aquí, eh, esperaba que se vea en simultáneo. Parece que hay que presionar cerrar. Bueno, como se pueden dar cuenta, ahora el espacio de trabajo se ha hecho más grande, ¿no? Ya, entonces, bueno, no, eh, vamos a dejarlo como estaba. Estaba, 1024, creo, y 800, menos Ya está. Pero José, ahí pues no entra el carrito ni el riel, eso no se va a ver. Si le damos a ejecutar, mira lo que sale. no Se ve muy grande esto. Entonces, acá hay formas también de seleccionar o de mover la escala, incluso de estos. Si vamos acá a Transform, igualito acá dice escala, ¿no? Escala 1. Bueno, es el tamaño ¿no? Del, de las imágenes que las he creado. Entonces, acá le vamos a poner, por ejemplo, 0.2. Vamos a ponerle 0.2. O se aplastó, ¿ven? Ya, pero para que se vea uniforme también en el eje Y vamos a bajarle 0.2. En los dos ejes. Y las dos, este, las dos gráficas. Quizás está muy chiquito ya. Creo que exageré. ¿No? Vamos bueno, probando. la mano, exagere, creo ya. Ahí está, 0.35. Ok. Ahora, este... Perdón, pensé que alguien quería decir algo. Bueno, entonces, ahora ya están acá, ¿no? José, pero quiero ponerlo en plano inclinado como tú lo pusiste. Bueno, acá también en Transform hay una opción para girar en ángulo. Ahora, este, por ejemplo, miren. Si yo le doy 20 grados. ¿Qué pasó? Dos grados, ah, dos, 20 grados. Ahí está. Miren, se ha inclinado de este modo, ¿no? Ustedes hubieran esperado quizás que 20 grados, pues, sea en sentido antihorario, pero recuerden, pues, ¿no? El eje Y es hacia abajo, por eso 20 grados lo ha inclinado de este modo. ¿Ya? Entonces, este, depende de cómo, cómo quieras trabajar, ¿no? Puede ser 20 grados o menos 20 grados y tenerlo de este modo. ¿Ya? Ahora, para no dañar el sensor de, de movimiento, pues, quizás lo adecuado sea más bien que él esté en la parte de arriba, ¿no? Pensando, pensando que esto es un laboratorio este, presencial, ¿no? Son arreglos de un laboratorio presencial. Entonces, por ejemplo, vamos a darle 30 grados acá. ¿ya? Entonces, ahí tengo, ¿no? Inclinado este carrito, lo voy a poner en la parte superior y él más bien va a caer por el plano inclinado. Entonces a este carrito también le voy a dar 30 grados. Y una forma práctica de hacerlo es poner el carrito aquí y luego jugar con la ecuación simplemente de movimiento del carrito. Eso es la forma más sencilla de hacer esta experiencia, ¿no? Pero uno puede este, también optimizar esto haciéndolo en código. Y eso ya les voy a mostrarlo ahí. ¿Ya? Primero. A ver, ahora, así como está esto, no se va a mover, ¿no? Ese carrito no se va a mover, yo le doy acá, ejecutar, y el carrito está ahí. Por más que yo quiera, lo empujo, <ríe> ¿cómo lo empujo? No, o sea, clic, nada, no cae, no se mueve, no hace nada. No sirve el simulador. Vamos, vamos ahí, ¿ya? ¿no? Vamos a hacer lo siguiente ahora. A ver, voy a seleccionar el área principal, y voy a agregarle código. Ajá, no quería el código. Bueno, necesariamente si vamos a hacer algún simulador, pues vamos a tener que programar en alguna parte, ¿ya? Entonces, a ver, eh, a ver, ocurrieron algunas partes acá. Esta, eh, este script acá, ¿no? Habiendo hecho clic en esta parte, se dan cuenta, se habilitó esto que tiene una forma de hojita, de una hoja, ¿no? De un pergamino ahí. Y bueno, se abre esta ventana de código. Entonces, acá, por ejemplo, hace referencia al área 2D. No. Que indica que esto es un área 2D. Este, y por acá, ¿qué se puede hacer aquí? Mire? Por ejemplo, puedo declarar variables. Ojo, el símbolo numeral es para. Este, bueno. Comentar, hacer comentarios. Pásame el video, el link del video. Y. Eh, si yo quito esos comentarios, entonces lo que tengo acá arriba es eh, variables que estoy definiendo. Por ejemplo, A igual a 2, B igual a texto. ¿Cómo defino el texto? Entre comillas. ¿Ya? Bueno, acá yo voy a poner, por ejemplo, ¿qué variable? Voy a poner variable ángulo. Ángulo. Y vamos a ponerle a ver 20 grados. ¿Ya? Para iniciar. Luego por aquí, este, ¿qué más? ¿Qué más puede tener el, qué otras variables? Bueno, por ahora eso, quizás si es que necesito otras variables, voy a, voy a ir variando, ¿ya? Voy a ir agregando por acá variables. Este, uno puede hacer, que estas variables, por ejemplo, sean números, o sean solo textos, ¿no? Entonces, este, hay formas de, por ejemplo, yo puedo poner acá, una forma así, ¿no? De exportar una variable, k, por ejemplo, eh, que sea un, una variable tipo float o tipo int, o sea, que sea un número entero o que sea número decimales, ¿ya? Bueno, vamos a, vamos a agregarle esto si es necesario, ¿ya? Pero uno puede hacer eso también acá, ¿ya? Así como vieron hace un momento, ¿no? Había a igual 2, b igual text, un texto string, entonces también se puede hacer eso. Bien, acá, cuando uno ejecuta esta función eh, ready, es lo primero que se va, a, eh, se va a ejecutar. Lo primero que va a empezar, lo que va a correr el programa, es lo que diga aquí. Todo lo que esté dentro de esta parte de ready. ¿ya? Entonces, todo lo que esté aquí se va eh, a ejecutar. Por ejemplo, yo puedo acá variar algunas cosas. Miren, si yo doy a ejecutar al programa... Esto aparece así, como yo lo había configurado manualmente. Pero puedo hacer algo ahora. Mira, voy a hacer lo siguiente. Ese símbolo de dólar sirve para llamar al hijo de la escena donde yo estoy programando. La escena donde estoy programando es la escena principal. ¿Quiénes son sus hijos? Área 2 de carrito y área 2 de riel. Entonces voy a llamar a uno de estos hijos y mira, por defecto, ¿No? Lo bonito de bodo también es, por ejemplo, que cuando uno agrega ya este símbolo dólar, automáticamente reconoce qué cosas, ¿no? Pertenecen a esta escena principal. Entonces, 2D carrito o el sprite carrito, miren cómo concatenas, ¿no? Por ejemplo, área 2D, sprite carrito, con este slash, ¿no? Voy a llamarlo al carrito, ¿ya? Eh, sin las comillas. Ya, eh ya ¿Qué pasó aquí? El guión lo está interpretando como un menos Ya Vamos a hacer esto He guardado estos No los he usado Voy a ponerles como su guión ¿Ya? ¿Ya? A ponerle como subido. Ya, entonces ahora sí. A ver, a ver. Este, ya, Área 2D. Carrito. Ahora sí. Voy a decirle a ver que ya no está en la posición que estaba. ¿Se acuerdan que estaba en la posición? Ni me acuerdo. Voy a cambiarle de posición. ¿Cómo le cambio de posición? Bueno, le agrego acá, por ejemplo, Posición. Y voy a cambiar su posición X, la posición horizontal. la voy a poner, no sé, 700, casi al extremo, ¿ya? Entonces, a ver, si yo doy ejecutar... Bueno, se desplazó, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque lo primero que se va a ejecutar cuando yo doy eh, reproducir es lo que está dentro de, ese, de esa sección ready, ¿no? Entonces, bueno, ya lo que había hecho manualmente, pues ya no sirve. ¿Por qué? Porque ahora lo estoy haciendo todo por código. Quiero evitarme eso, bueno, sacar esto. Incluso también, ¿qué más puedo hacer acá, por ejemplo? Puedo cambiar la rotación. Estaba rotado este, 30 grados, ¿no? Si mal no recuerdo. 20, 30, 30, no recuerdo. Voy a cambiarle a ver a ángulo. El ángulo que he definido acá, 20. ¿Ya? Entonces, a ver. Ah, miren, este tiene un ángulo, me parece que le di 30, y este tiene otro ángulo 20. ¿no? Recuerden, el eje Y es hacia abajo, el eje X es para la derecha, por eso está inclinado a ese modo. ¿ya? Entonces, cambio otra vez lo que había ¿no? y configurado eh, manualmente. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos avanzando porque nos gana el tiempo, el tiempo apremia. Y por acá tengo el código ya preparado para, para ustedes. Voy a hacerlo lo más chiquito posible. Ya A ver, les explico un poco qué significa o qué es lo que hay acá en el código. Eh, bueno, he definido la variable ángulo, 30 grados, la escala, ¿no? A 0.25... Ahora, el problema acá es que no se van a llamar igual, creo. Este es carrito. Ya, está con su guión. Riel está bien. María 2D. Incluso tiene que ser con la mayúscula, creo. eso. Creo. No, hay uno más. En fin, ya está. Ok, entonces he definido acá algunas variables, por ejemplo, escala, ¿no? Que lo habíamos hecho manualmente, ahora lo estoy definiendo. La variable posición en el eje X, posición en el eje Y, una referencia de posiciones iniciales donde va a estar este, el carrito o alguna parte del riel, ¿ya? Este. Por acá unos factores que va a depender de algunas acciones que yo haga. Por ejemplo, miren lo que estoy haciendo acá. Eh, bueno, acá he creado unos botones que acá todavía no aparecen. Y le voy a agregar ya botón y el otro es botón pausa. A ver, vamos a agregar botones. Botón, ahí está. Un es un botón y el otro es botón pausa. Otra vez acá hay más para agregar el otro botón. Y este lo voy a llamar en vez de botón 2. Bien. Entonces, por ejemplo, este botón realiza acciones. Ahora, si yo lo ejecuto, si yo ejecuto esto así nada más. angular. Ya, de ahí veo qué pasó. Ah, ya, en carrito. Ya. El problema es que no tienen el mismo nombre. Está con mayúscula y lo está reconociendo. ¿Ya ven? Me está sugiriendo, esa es la correcta. Bueno. Ok. Esto es hecho... Eh, ya de forma de código todo. ¿No? Estoy... Eh, por acá indicando la escala, la posición que va a tener este. La ecuación que ustedes ven acá, ya, también se muestra en la diapositiva y la explico, en todo caso, algo rápido. Este... A ver. Si uno quiere hacer por código todas las posiciones, entonces tiene que tener acá manejo de vectores, por ejemplo. ¿no? Entonces teniendo en cuenta pues, cómo es el eje X, cómo es el eje Y, uno puede tomar de referencia alguna parte de, la, de alguna de las imágenes. En este caso, por ejemplo, tomo como referencia este vértice de la imagen este, del riel. ¿no? Esta imagen del riel, para la imagen del riel en su escena, este sería el punto 0, 0. Este sería el punto eh, el que es la mitad de su, eh, de su longitud, acá de toda su altura, ¿no? Y el negativo, ¿no? De, de su longitud X. ¿Ya? Entonces, eh, cuando uno lo rota, tiene que tener en cuenta, pues, esta matemática, ¿no? Eh, de, de rotaciones. Y de ese modo, pues, uno puede definir posiciones para, para este para los objetos, ¿no? Tomando una referencia primero. Entonces, a partir de esa referencia, pues uno puede conocer las componentes de esos vectores, eh, usando matemática, ¿no? Puede uno conocer las posiciones. Bueno, entonces, esta es la, la idea. Por ejemplo, este objeto, ¿no? Yo ya conozco la altura porque lo, lo he creado y se los he compartido, entonces conozco el tamaño, el alto de cada una de las imágenes, tanto del carrito como del río. Entonces, eh, puedo conocer yo este vector desde el centro del riel al centro del carrito. Para la posición inicial al menos. ¿Ya? Entonces, bueno, con esa matemática yo puedo encontrar ¿no? la posición del carrito en función a la posición del riel, este, según la posición inicial. Para cualquier ángulo, porque recuerden, la idea era variar el ángulo. Para cualquier ángulo que yo le dé, yo voy a tener siempre el carrito a una distancia de este eh, sensor de movimiento y va a caer, ¿no? Por el plano inclinado. Entonces, bueno. Entonces, en este caso, solo la posición inicial es determinante. ¿Por qué? Porque dada que la aceleración es paralela al plano inclinado, entonces uno puede de, eh, definir las, eh, la cinemática, ¿no? En el eje X y en el eje Y, en función de las componentes de esta aceleración, AX y AY. Y bueno, de ese modo pues obtener este, la posición ¿no? para cualquier instante de tiempo. Ok, bueno, todavía no lo vamos a publicar porque aún no lo hemos terminado. Es más, estamos, estamos acá con algunos contratiempos por haberle cambiado el nombre, por haber puesto el código con otro nombre. Ya, este también está en mayúscula, se dan encuentra aquí. Este también debe estar en mayor Josué, eh, solo para avisarte que en unos 5 o 7 minutos a lo más debes terminar, por favor. Ya, gracias. Para pasar a las preguntas. Genial, gracias. Ya, entonces, este... Bueno, acá por ejemplo estoy definiendo la escala, ¿no? Y están acá como variables. Estoy definiendo la posición, eh, la posición inicial al menos. Y este... Y acá también indico ¿no? la rotación de, de los objetos de las escenas, ¿no? del riel y del carrito. Entonces así, tanto para el reel como para el carrito, defino cuáles son sus, sus este, posiciones, escalas y ángulos en el que está girado. Bueno, luego eh, hay otra eh, función también, ¿no? acá, acá mismo, en, en esta área que me va a, eh, a mí permitir el proceso de, de movimiento. ¿Dónde se configura? ¿Dónde se hace el código de movimiento? Todo eso se va a hacer en esta parte que dice process. ¿Ya? Entonces acá hay un delta que va, ¿no? tiene un valor fijo, pero este va haciendo la iteración. Este va, eh, va a ir este, variando. ¿no? ¿Cómo lo hacemos variar? Bueno, no varía el delta, el delta es fijo en realidad. ¿Cómo hacemos ese proceso? Bueno, agregamos ¿no? Una, un código por acá, tiempo, igual a tiempo más delta. Claro, uno ahorra código escribiendo de este modo, ¿no? Tiempo más, igual delta. Tiene bastante similar a Python, ¿no? ha usado Python? Podrá ver, pues, que mucha similitud de esto con Python. ¿Ya? Entonces, bueno, así voy a ir incrementando, ¿no? Y voy a ir produciendo esta iteración. Va a ir cambiando el tiempo y para diferente tiempo... Yo voy a ir calculando la posición del carrito. Ahora, el riel no se mueve. Entonces, solo el carrito es el que voy a ir definiendo acá su posición. Otra vez, ¿no? Matemática eh, para poder determinar la, la posición. ¿ya? Acá, por ejemplo, tener en cuenta que eh, si uno pone solo coseno, esto va a estar en radianes, entonces hay que colocarlo en grados hexagesimales, porque el ángulo arriba está definido en grados sexagesimales Bueno, entonces acá hay unas acciones, ¿no? Por ejemplo, dice, si K es igual a 1, va a correr esto. Ahora, eh, si KKK, bueno, <ríe> se me ocurrió ponerle 3K, ¿no? es igual a 1, va a suceder esto. Pero cada vez que KKK es igual a 1, ejecuta esto y luego hace que KKK sea igual a 0. ¿Por qué haces eso, José? Bueno, se me ocurrió lo más rápido ahí. ¿Para qué? Lo que pasa es esto. El valor KK y el valor KKK está asociado a estos botones. Cada vez que yo presiono el botón iniciar, ¿No? Dice KK igual 1. Entonces, si ese botón iniciar se hace 1, esto va a empezar a iterar. Si no es 1, va a quedarse quieto el carrito. ¿Ya? Luego, tengo un botón pausa. ¿Por qué? Porque yo posiblemente desee grabar los datos. Entonces, este, voy a ir pausando para tener para diferente valor de tiempo, un valor de posición, ¿no? Y así... Entonces voy a ir guardando esos datos, por ejemplo, experimentales, y voy a poder este, luego procesarlos en una hoja de cálculo, en algún programa que me permita elaborar esos datos, procesar esos datos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, este... Permítanme, voy a abrir más bien... este creo que es el que... Ya, mejor, mejor ejecuto este porque va a tener muchos errores, creo que ese por los nombres que les he dado, ¿ya? Eh, a ver, es el mismo, es el mismo, ya con los botones creados y todo, ¿ya? Esto lo hice ayer, o de ayer creo, no recuerdo. ya, entonces, como se dan cuenta, ejecuté, esto todavía, pues, está ahí en iniciar, como ven, no he presionado iniciar, el carrito está ahí quieto. Lo que sucede en las experiencias, ¿no? Los estudiantes, pues, tienen el carrito agarrado ahí, este... Alguien suelta y depende, ¿no? A veces uno le da condiciones de muestreo para que inicie y para que se detenga. Bueno, acá le voy a dar a iniciar. Entonces el carrito empieza a moverse. Ok, sí, sigue cayendo de forma lineal, se darán cuenta. Hay que configurar más cosas acá. Ya, pero bueno, el carrito sigue moviéndose. Entonces, si yo doy grabar datos, el carrito ya no está. Pero espacialmente el simulador sigue guardando los datos. Mire. Dato de tiempo... Y sí, esto está en píxeles, posiblemente, y hay que eh, escalarlo, ¿no? A, pues a una longitud de un riel. ¿ya? Luego, otra vez, grabar dato y tengo otro dato de tiempo y otro dato de posición. Y así, ¿no? Yo puedo ir teniendo datos de este modo. ¿ya? Entonces, bueno, esa es una forma de, de poder ir obteniendo datos a partir de eh, una experiencia. Bueno, solo para mostrarles acá luego, una vez que uno hace esto, puede ir aquí a esta parte que dice exportar, considerando que ya tengo mi simulador terminado, y en esta parte de exportar, en un inicio no aparece nada, bueno, acá me aparece mi HTML5, porque ya he seleccionado en qué opción publicarlo, ¿no? Como lo quiero publicar para el aula virtual, que esté pues disponible en web, ¿no? Entonces escojo HTML5. Bueno, perdón, ya estaba, ya estaba aquí Eliminarlo. sí. Bueno, entonces acá le doy clic a exportar todo y ya está. ¿Qué va a suceder? Que si tú te has instalado el, el Godot hoy y no has este. Eh, eh, recién lo estás usando, ¿no? Esto no va a aparecer todavía. ¿Ya? Por más que quieras exportar, no aparece este botón. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, la forma eh, de poder publicarlo es la siguiente. De hecho, cuando tú ingresas ahí, a ver, en la diapositiva. ¿No? Este, si tú descargas desde esta parte que dice Export Templates, ¿no? Estándar, vas a poder descargar los archivos para poder exportar. ¿Ya? Entonces, cuando tú lo usas por primera vez, ¿no? Y das a exportar, aparece así. No tiene los archivos para poder exportarlos. Entonces, puedes dar clic acá en descargar, pero no sé, personalmente la experiencia me, me ha indicado, pues, que esto demora mucho. Entonces, yo le doy instalar desde archivo, desde el archivo que descargo desde la web, ¿no? Y con eso yo ya puedo, este, eh, hacerlo más rápido, ¿ya? Entonces, una vez que le doy ahí, me va a llevar, pues, a otra vez, ¿no? A una ventana donde yo selecciono dónde está mi carpeta, mi archivo, selecciono mi archivo y ya está ya puedo exportar a HTML5. ¿no? Y con eso, una vez que, que, que tengo ¿no? ya HTML5, acá puedo seleccionar para móviles también, para dispositivos móviles, este, puedo agregarle aquí un cabezado, luego exportar todo y por último decorar. Entonces, cuando ustedes terminan este proceso, eh, yo recomiendo hacer lo siguiente, eh, crear una carpeta, aquí cuando dicen exportar, en esta ruta de exportación, crean una carpeta para HTML, ¿no? Así como ven acá, HTML5. Eh, y si ustedes ingresan en esta carpeta, van a ver, pues, todos estos archivos que ha creado, ¿no? El compilador. Entonces, todos estos archivos tienen que subirlo a su aula virtual y eh, direccionar a este index.html. Este es el ejecutable, pero tiene que estar todos los archivos, ¿no? en una carpeta, en su aula virtual, ¿ya? Entonces suben en el aula virtual, este, bueno, de la institución donde trabajan, y bueno, ahí lo pueden eh, subir, haciendo ¿no? eh, el acceso directo a este archivo. Bueno, este... No sé si tengo algunos minutos, quería mostrar un poquito algunas cositas eh. que había... Este, Josué, mira, muy interesante todo, pero en realidad sí ya estamos bastante cortos de tiempo. Yo lo que no. voy a hacer es invitarte a otro webinar para poder este, continuar con, con otros temas adicionales que tú tengas preparados. Yo agradezco a todos su, su participación, su presencia. Quiero aprovechar para pasar una pequeña encuesta antes de una pregunta al menos, si es que la tienen. Eh, y por favor, aquellos profesores que son de la UPC, tengan la gentileza de responderla para poder considerarles sus horas de capacitación. Listo, ahí la tienen disponible. Son seis preguntas. ¿La están viendo? Sí, por favor, respóndanla. Ya tengo un docente que está contestando. Dos. Perfecto. Muchas gracias. Genial. Sí, solo un minutito, por favor. Ok. Si tienen alguna consulta para hacerle a, a, a Josué, este es el momento. Pueden ir abriendo sus micrófonos, les hemos permitido la posibilidad de abrirlos. O si es que quieren, escriben al chat porque realmente estamos muy, muy cerca de tener que cerrar la sala para que empiece la siguiente. Doy por terminada la encuesta. Gracias. Ok. Ok, muchas gracias. Eh, veo en los comentarios, Josué, que están poniéndote en el chat, que es muy interesante, qué buen aporte, te están agradeciendo. Entonces, sí, este, yo también opino lo mismo y este es uno de tantas otras oportunidades que vamos a tener uh, desde la UPC, desde Dado, de seguir compartiendo con ustedes. Eh, y los invito al a los próximos talleres que se están dando ahora en la tarde. Sé que ya continúan ahorita mismo otros más y les agradezco toda su participación. Gracias, Gracias, Josué. Gracias a todos.